Eh, la siguiente presentación la va a realizar la doctora Carmen Trequena y eh, el proyecto que eh, le ha financiado, que está cofinanciando la cátedra, el proyecto de multiplicadores, y ahora a explicaré ella misma eh, un poco de qué se, se trata. Bueno, en primer lugar, buenos días. Y disculpad el caso. Y paso ya a contaros en qué consiste este proyecto eh, que se denomina Multiplicadores. A ver, eh, está ubicado, lo estamos desarrollando desde la Cátedra de Envejecimiento que está eh, también aquí en la Universidad y que tiene entre sus objetivos trabajar tanto en investigación como en lo que es la decisión social y la intervención sociosanitaria. Este proyecto lo que hace es conjugar de alguna manera estos dos objetivos porque... Estamos llevándolo a cabo, lo estamos desarrollando en población mayor, general, en los centros de San Isidoro y de Colón, que son dos centros de personas mayores sanas que van allí a hacer actividades de, de ocio. Y esas personas que están participando en ese programa están siendo evaluadas en eh, funciones cognitivas y también en, hemos evaluado, recogido información sobre los estereotipos negativos, que se tienen en relación a la vejera. tanto en, en uno mismo, o sea, en la propia persona, como eh, lo que piensan, fijamos en este caso también los pobres. Porque este proyecto de multiplicadores se lleva a cabo con dos colectivos, es intergeneracional, y lo están llevando a cabo alumnos de la titulación de grado de educación social que algunos están ahí atrás y personas mayores como decía antes del centro de, de mayores de Colón y San Isidoro o sea que es una actividad intergeneracional en los dos grupos se ha medido eh, los estereotipos hacia la vejez. porque lo que pretendemos es ver antes y después de esa interacción si esas ideas estereotipadas negativas hacia la vejez por parte de los jóvenes y de los propios mayores hacia los propios mayores mejora o hay algún cambio en función de, este, de esta interacción son una media de 12 sesiones, las que van a ser conjuntamente los jóvenes y los mayores. Y el objetivo que tiene este, este proyecto es facilitar a las personas mayores el uso de las tecnologías eh, a través de las diferentes tareas que tenemos colgadas nosotros en la página web para que se familiaricen, a la vez que se familiarizan con el uso del, del internet y, de, y del manejo de, bueno, pues de algunos eh, programas básicos de, que se suelen usar también en el ordenador, desarrollen actividades. O sea, que estamos utilizando la herramienta eh, informática como una forma de trabajar estimulación cognitiva en personas mayores sanas. Los ejercicios que ellos realizan para estos, estas actividades de estimulación cognitiva están colgados, como digo, en la página que nosotros tenemos de Invertimiento. Los ejercicios en los que se fundamenta este programa de estimulación cognitiva son juegos, estos son el grupo de jóvenes que participan, el grupo sea, de mayores y los dos centros, Aquí cuando se hizo el sorteo, porque lo que estoy diciendo es un poco desordenado, disculpad. Pues esto fue el procedimiento que se llevó a cabo. Se, se, se cogió un grupo de personas mayores de los diferentes centros, un grupo de jóvenes de aquí de la universidad, hicimos un encuentro, hicimos un sorteo y asignamos a un joven con un mayor, que sería luego los que iban a hacer esas 12 sesiones de media de entrenamiento en el funcionamiento de la página, de los diferentes iconos, donde están las actividades de simulación cognitiva. Este es el momento del sorteo. Y... Eh, Luego, lo que hicieron ya, que por pareja, la persona y con la persona joven, entrar en la página y desarrollar las diferentes ejercicios de estimulación. Entonces lo que quería era que vieseis en qué consisten fundamentalmente los ejercicios que hemos hecho con ellos de estimulación cognitiva. Y como, como vais a comprobar, muchos de los ejercicios fundamentan en juegos que hemos cogido de internet porque, bueno, es un reto que, que hemos hablado ya alguna vez con la cátedra de Telefónica, que tenemos un reto por delante, que es diseñar juegos de estimulación cognitiva específicos dirigidos a personas mayores, porque los que nos, eh, las búsquedas que hacemos en Internet pues no encontramos ejercicios propios de estimulación cognitiva para población mayor sana, que son el colectivo que nosotros estamos trabajando. Hay bastantes programas desarrollados eh, pues por la Caixa, por el Ayuntamiento de Madrid, eh, pero son programas, dijéramos, un poco dirigidos y específicos para deterioros. Pero para población mayor sana, es decir, cuando pasa este ser don Pedro a Pedro, hay poca, poca trabajo, poco trabajo y poca, pocas actividades alternativas en este sentido. Entonces nosotros lo que hicimos fue un barrido de ejercicios que están colgados en la web a modo de juegos para implementarlos en la página y que las personas mayores se iban facilitando con el teclado, con el ratón y con otros ejercicios de simulación cognitiva que pueden encontrar en, la, en internet y de esta manera iban manejando soltándose con el, con el ordenador y con el teclado, iban entrando en internet y además iban digo, yo trabajando ejercicios de memoria. Eh, nosotros tenemos un bagaje de atrás, estos ejercicios o esta iniciativa viene de que tenemos un bagaje de atrás ya de 11 o 12 años trabajando en programas de entrenamiento de la memoria con lápiz y papel y lo que queremos es hacer un estudio comparativo o si sea, la eficacia de hacer programas de estimulación cognitiva de lápiz y papel es más efectivo o menos o igual que si haces ese entrenamiento con la herramienta informática eso es exactamente lo que tenemos que tener. yo creo que lo he dicho un poco desordenado disculparme si tenéis alguna duda me preguntáis si queréis y si no, pues ya viene Silvia que es una de las colaboradoras en el proyecto a hacer una panorámica de cómo son los juegos, ¿eh? para que nos hagamos una idea, ¿os parece? Bueno, hola, yo soy Silvia y os voy a dar una parte de pagos ¿vale? Eh, nosotros aquí hemos puesto los enlaces, de todas formas, eh, entrarían en nuestra página, que es la primera que vimos, hemos sacado uno de cada tipo, eh, y eso supuesto el enlace directo a internet, pero en nuestra página hay muchos más. Eh, empezamos con juegos de teclado, porque muchas veces estas personas nunca han usado un, un ordenador, entonces eh, el simple hecho de coger un ratón que para nosotros es tan fácil, para ellos es un gran reto. Entonces les ponemos juegos de teclado para que aprendan a manejar el teclado. Y ahora vamos a ver uno de los que nosotros usamos. En la página les tenemos aislados, vale es decir, la publicidad se la salta. Es que, Ahí es como un directo como juego de la página. y el uso de las tecnologías, el manejo básico del inglés es imprescindible. Entonces el compromiso de estar sano es un compromiso al 100%. No para algunas cosas es que es mayor y para otras qué bobadas los ponéis en el ordenador. Entonces, bueno, que el inglés está bien. Colgamos de los juegos, lo que hemos hecho es colgarles una hojita, un board con la ayuda para que sepan cómo jugar, pues si quieren luego jugar por su cuenta. Y las palabras en inglés que se encuentran en el juego se las ponemos y la traducción para que se acostumbren a esto. ¿Vale? vale. Pero, pero, a ejemplo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sería el tipo de juego. O sea, este es un juego con nivel. Y bueno, en las instrucciones le ponemos que lo que tienen que hacer es pasar las tres ovejas, las tres ovejas al, al otro lado del abismo. Y entonces para ello tienen que mirar cómo lo harían. Por ejemplo, si vas a tirar el es estratégico, ¿Es estratégico? Moreover, no, te va los, los, necesitan control visual, eh, necesitan manejar simultáneamente dos dedos a la vez para que tienen que manejar tanto la dirección como el cambio de la de... percepción. Por detrás de este juego, nosotros lo que hemos es analizado qué tipo de estimulación está entrenando esta persona cuando está haciendo estas tareas. y en la medida que van pasando van eh, viendo más dificultades bueno, este es un ejemplo de ejercicios que hacen que les encanta además bueno de hecho los alumnos de educación social que son los que han puesto en marcha el proyecto con las personas mayores se han abanderado es primer año y se han abanderado para ellos la oveja loli como signia de su, de su promoción. Y lo que ha gustado dijéramos este es el porque la oveja pero bueno, de teclado hemos metido muchos más juegos, pero a medida van por la dificultad. Enseñarles el proyecto. Vale. Pero un momento, Silvia, ¿sí? aquí esta es la página de la que os estábamos hablando y eso que estáis viendo ahora está extraído de aquí donde pone juegos. Aquí cuando clicamos están todos los juegos clasificados, que es el teclado, que es el ratón, que es intimulación cognitiva, introducir cognitiva, memoria, presibilidad, razonamiento, etcétera. etcétera. Y lo que estamos viendo ahora son lo que pasa aquí dentro, a juego. A ver, ahora vamos a ver el de ratón. ¿Cómo del ratón? Vale, en este ratón les explicamos que lo que tienen que hacer es, con la bola azul, evitar que le toquen las bolas rojas. Y para ello, que ir comiendo ratón. A medida que va. A medida que van evitando dar a las bolas rojas, van saliendo más bolas. Ya sabes que se mete una cuarta bola. Claro, para nosotros es medianamente fácil porque si nunca has usado el ratón, enseguida, si la tocas, no lo a de mientras encuentra el juego, también deciros que dentro de la página web hay una. Este es de memoria, que es, el, es, el, es un juego de un camarero. Os lo explico rápido, ¿vale? Nos van dando los, cada, cada uno lo que pide. Y entonces tienes que memorizar lo que yo ahora no me he fijado cuál era. Y lo tienen que arrastrar a C. Y si aciertan, eh, les dice de bien. Se va complicando más. En el momento en el que fallas tienes tres oportunidades y se vuelven a quitar. Para trabajar el mundo. Esto lo que estamos pretendiendo es hacer difusión, tanto se hacen tanto en lápiz y papel porque nos mandan la tarea. Estos son ejercicios de razonamiento. Y entonces, lo que hacen las personas mayores, hay otro icono, igual que hay de juegos, hay otro icono de razonamiento, que lo que hacemos es que les proponemos a las personas interesadas en entrenar sus funciones cognitivas ejercicios de razonamiento. Y eh, ellos me llaman eh, engañabobos o rompecabezas, porque les resultan bastante complicados. Entonces ellos cuando resuelven, cuando digo ellos, las personas interesadas, porque aquí se puede meter cualquier persona, es gratuito, es libre, solo te tienes que registrar, proponemos estas tareas. Las eh, que tienen que aplicar estrategias de razonamiento y a veces realmente esto los hemos traído ya, pues a alguien le interesa que se los, lo, los ponga aquí. Porque lo que sí que quería dejar muy claro es que lo que nosotros estamos proponiendo desde esta página no solamente eh, tiene interés, sobre todo esto, para personas mayores que ya se han jubilado, sino que es importante, desde el punto de vista nuestro, en base al seguimiento que hacemos de, del proceso de desarrollo eh, cognitivo no olvidar de, y no dejar de entrenar ejercicios de razonamiento. Entonces, esta, esta propuesta de tareas son tan difíciles o tan dificultosas para una persona de 70 años, como pueden serlo para uno de 20, que ahí está la prueba, si queréis si les preguntáis, bueno. porque lo que vuelvo a repetir, y yo creo que eso es mi, mi el mensaje de, nuestra, de nuestro trabajo investigador, estamos dirigiéndonos a población mayor sana, es, la, es, es el colectivo que nos interesa y donde estamos haciendo todos y bueno, pues este ejemplo, ¿no? Lo de, se tarda más en leer la Biblia que en leer la Biblia y dónde irían las comas, por ejemplo, aquí. O, si es verdad, si yo me miro, entonces nadie me mira. Entonces, bueno, que son ejercicios que tienes que aplicar que van más allá de, de, de los que están ellos acostumbrados a hacer, su pas de letras, su docus, esos ejercicios, digamos, tienen una solución, tú te pones a ello y ya está. Sin embargo, estos ejercicios, eh, bueno, pues, dan lugar a la discusión, dar lugar a espíritu crítico, o sea, tener un espíritu crítico, a decir pues no estoy de acuerdo y esto porque sí. Es decir, el, el, la dinámica de trabajo grupal es de discusión. No está tan centrada dirigida en ejercicios mecánicos que ha habido durante un tiempo los programas de la primera generación de estimulación cognitiva, de lápiz y papel, pues están siempre dirigidos un poco a entrenar capacidades aisladas. Pero si luego resulta que hay mucho sudoco y no sale de casa a comprar y te va a comprar el hijo o lo tenemos claro. Entonces, lo pero, pero que estamos tratando es de proponer tareas que realmente muevan tus capacidades. No de forma en que no digo que no, haya, que no sea buena hacer su sudokus, su etcétera. etc. Pero también es innecesario aplicar el conocimiento a la empresa. Estos son todos los objetivos que tenemos. Y finalmente, ya para acabar, tenemos, gracias a la... Al proyecto que, que nos ha financiado la cátedra, eh, también esta tarea, esta, esta iniciativa, la estamos llevando a cabo con personas mayores de Brasil. Entonces, las personas, hay un grupo de personas mayores en Brasil, en Florianópolis pues, concretamente, eh, que están aprendiendo español. Y entonces, eh, tenemos en el icono, eh, en la página, un Sisti, igual que en Twenty, pues un Sisti. Y hay varias salas chat, y una de ellas es la de Brasil. Entonces ahora Brasil es verano, están de vacaciones, si no hubiéramos podido hacer una, un encuentro. Entonces ellos también van a desarrollar tareas de las que estamos viendo aquí porque queremos ver la, la, la interculturalidad la y las tareas. Y lo que hacen es que estos que están aprendiendo español se comunican por chat con, las, con el grupo de personas mayores aquí, que sobre todo lo estamos desarrollando con poblaciones de Ponserado. Y entonces los de Brasil que están aprendiendo español, en chat, tatacana, se hablan con los, de, los grupos de personas mayores de aquí, para practicar el idioma. Y eh, entre ellos, bueno, pues se van contando las dificultades que tienen con los ejercicios, etcétera, etcétera. Bueno, y esto nos da la posibilidad de, de, de bueno, pues de tener una muestra mayor y comprobar pues esta, este, esta dinámica, eh, no solamente en personas mayores y sino un poco abierto a a otras poblaciones que, como hemos podido comprobar, no son mucho más distintas, o los problemas no son mucho más diferentes que los demás. Así que todo esto es lo que hemos podido, lo que nos están apoyando desde la cátedra de Telefónica, que no es poco, y bueno, ya sabemos que hay muchas ideas y poco dinero, pero es lo que hay, siempre sí, sí. vamos a desarrollar ideas, con poco dinero. No, yo creo que no. no a... Pues sí, no voy a... ah, me has... Es HTTP, no hay que poner las pisubes dobles, ¿no? Envejecimiento, todo junto, lo que voy a decir. Envejecimiento en todas las edades. Todo eso junto. Junto, aquí? Bueno, aquí está, hay estadísticas de las evaluaciones que aplicamos, los seguimientos que hacemos, colgamos ahí datos, colgamos la evolución. Bueno, y hay un montón, bueno, también tenemos un blog por comarcas. Que eh, bueno, la gente de Bavia, esto nos está permitiendo esta red eh, virtual. Luego la hacemos física cuando podemos. el año pasado hicimos un encuentro físico entre población mayor que está haciendo el entrenamiento de la memoria en Bavia y población mayor que está haciendo entrenamiento de la memoria en Pongerada. y Hicieron un encuentro físico. Cuando fueron los de Conferrada a Bavia, hicieron una marcha por el monte y cuando fueron los de Bavia a Conferada hicieron una marcha por la ciudad. Bueno, bueno, después... Y. Hago alguna pregunta? Nada, yo lo único que haya un grupo de alumnos que han estado participando en esta experiencia y si os parece dos segundos, Que digan ellos que, cómo ha sido la cosa. Elena, que parece una tontería que van a, que van a negarse en rotundo pero les interesa, les interesa. No estudiarlo como tal, pero sí saber ciertas cosas. Y en general la verdad es que hemos visto curiosidad y ganas de aprender otras cosas. Ha estado bien. De todas las maneras, cuando hemos hablado, porque me dice Vicente que hay un poco de tiempo y como me escopeteé toda, yo creo que hay habido datos que no he dicho que quizás son importantes. Cuando estamos hablando de multiplicadores, aunque la palabra parece obvia, lo que estamos pretendiendo es hacer una cadena. Y es que primero ellos eh, conocen, manejan la página, que eh, nosotros los de la cátedra les enseñamos, les explicamos cómo son los... Ellos estudian cursa psicología del ciclo vital y en la parte de envejecimiento es donde aplican sobre esas partes. Todo, todo este conocimiento lo tienen en la propia carrera, en la propia asignatura. Entonces, ellos se forman y se preparan en el conocimiento de, de, <coughs> de la parte. Ellos, a su vez, se lo explican a personas mayores que tienen ciertos conocimientos de informática. Han tenido que hacer como requisito, tienen que haber tenido, o en otros planes vamos a entender el ordenado de manejar el ratón y tal. Eso sí lo tienen que, que, que cumplir, aunque bueno, alguno realmente decía que sabía y cuando llega el momento más bien. Y luego estas personas mayores que ellos han entrenado, que acaban ahora el día 22 de diciembre el en entrenamiento este programa, después de Navidad, a esos mayores que ellos les han enseñado a manejar, ellos tienen que identificarse, es decir, ahora les van a enseñar ellos a otro colectivo mayor, pero a esos que sí les van a enseñar, no tienen ni idea, vamos, no saben dónde está el botón del ordenador, así que ya os contaremos por eso lo al final de la presentación, continuará multiplicando el Porque si tenemos ocasión de, de hacer otro encuentro, os contaremos. A ver qué es lo que ocurre cuando estas personas mayores, que se dicen ellas a sí misma que tienen mucha paciencia, se van a poner con otra persona mayor que no sabe nada, nada, nada, nada de la informática a enseñarles. Entonces nosotros, nosotros lo que hacemos es que en la página esta lo que tratamos de colgar son ejercicios, juegos que ya hemos probado con ellos, eh, con las personas mayores que nos han dicho si son difíciles y si no, para digamos, elaborar un poco, pues, pulir un poco el material que luego van a hacer ellos con los que no saben nada. Y la recogida de datos final lo haremos eso hacia, hacia mayo, en más o menos, a el a las 20 años. Ellos van a estar ahí supervisando a ¿no? lo largo de todo el pues, curso, aunque ya no van a estar tan presentes porque acá son multiplicadores, pues ellos a su vez, la gente mayor que les han formado ellos, van a enseñar a otros Y ese es un poco el plan, este es un poco el objetivo y esto es un poco y, el, lo que tenemos plan, eh, planeado con el proyecto que han subvencionado la catedral de la Muy bien. Muchas señora... pues gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? bien, pues como habíamos dicho, ahora vamos a realizar una pequeña pausa para tomar un café aquí a la vuelta, justo en la esquina. Y los que mientras tanto quieran aprovechar, o bien para comentar con Carmen cualquier cosa relacionada con el proyecto, o bien para probar los, eh, los paroles pues tienen la oportunidad. Nos vemos en 20 minutos, media hora. Aquí de todo para continuar. chao